Usted dirá, ¿cómo así? Una gallina. Sí, es una gallina. Y las gallinas ponen huevo. Pero el dominicano entendió que poner huevo es también una costumbre para ellos. Y comienzan a poner huevo en las redes sociales. Y usted. Hay, uno, hay uno huevo, una que pone. Por más consejo que la gente le dé, por más que la gente le diga, por más que, que, que usted se siente y le digan, por favor. Trata de controlarte en las redes y no ponga un huevo. Porque si pones un huevo, te van a comer. Y después si te comen, tú te vas a quillar, te vas a sentir mal y lo vas a borrar. Eso le pasó a nuestra amiga y queridísima Luz García, que, dice, que hizo un mensaje muy bonito. Tengo que decir la verdad. neto. El verdad. mensaje estaba muy bonito, de, la, de contra del racismo y todo eso. Yo lo vi muy bonito, el mensaje que ella envió, pero ella puso una foto poniéndose de negro pero ahí, ahí está Neto. Como dice. Eh, porque el mensaje está bien. Pero ustedes saben que. Eso es un tema muy sensible. Que hay que saber tratarlo. Entonces la gente se lo comió. Se la comió. Le dio en la madre. Le dio en la madre a la pobre Luz García. Por, porque eh, eh, analizando, déjame ver. Ella, ella se ve bien como quiera. Y entendés, eh, si eh, y se ve hey, se oye, bien. Oye, qué análisis. Como quiera, dijo. Analizando su rostro. Se ve bien como quiera, ¿verdad? Se ve bien como quiera. Y entendemos que también la gente también no lo pudo entender mucho, pero ella debió hacerlo de una forma que no se viera buscando sonido. O, o, o ponerlo como... ¿Cuál es la palabra? por Aquí, por, aquí no. hubo una persona que la, que no. la mataron así, un... ¿Qué? No, o, o, o, o sea, la policía lo apresó. <risa> ¿Cómo y... así? ¿Cómo? ¿Por qué tiene que ver la policía esto con el lugar de Escúchame, yo estoy hablando del tema. Ok, pero ¿qué tiene que ver la policía ah, con el lugar Espérate, de... una situación, ¿por qué, ¿por qué ya lo hizo? Porque mataron ahí el problema, ¿entiendes? Entonces aquí quieren coger todo de sonido. ¿Por qué no hicieron esa protesta cuando pasó eso aquí? Quieren coger sonido. No a mira, de negro. <risa> No pensamos, yo no entiendo como que, que queremos adueñarnos como de otra tierra, de una vez, un, ¿eh? Ay, Dios mío. Esa señora, ¿Cómo Y se, la ¿por pandemia. ¿Por qué tú le dices señora, Luz? Sí, es respeto. Tú tienes una edad joven, una, señora, una muchacha joven. joven. yo tengo que nací viéndola ahí en la <ríe> televisión. estate tranquilo. <ríe> <ríe> <ríe> para mí puso un huevo ahí ella, y bien grande. Gracias a los médicos. Ya no, estaba, cuando, tú, cuando tú eres llamaquita, la estaba viendo igualita. ella. Noche, noche de luz. Qué, okay? Yo me acuerdo, Leodán. Ya tú sabes. Guíate de ahí. Mira. Pero yo creo que luz, la intención Al está tema buena. más importante. No, no. La intención está buena. Porque hay que luchar contra el racismo y yo, estoy de acuerdo. Como le dije en un programas anteriores, yo he estudiado mucho eso lo de la cultura afroamericana, pero miren qué pasa. La forma en que ella lo hizo no estuvo no se vio muy bien. El mensaje está bonito, hoy ayer Ariel eh, el comediante de boli uh -huh. puso un ejemplo que pudo haber sido que ella pusiera fotos de diferentes colores, tú sabes, y se hubiera visto mejor. Sí, sí, sí. Pero ella puso una foto así y la gente lo que hizo fue, que se la comió y le dijo por ahí por abajo, como dicen los boricuas. Así que, nada, por favor, República Dominicana, evita poner tanto huevo. Pues. <ríe> Porque esto es diario. Las manos fue Todos los ¿Tú hablas de tremo y tremo? Claro. Esa, esa gente, nada más, falta un, un, un ataúd. ¿Cómo no claro, porque aquí hay muchas cosas, situaciones que han pasado y se hacen los locos. Sí, pero que ahí, entonces, yo no estoy de acuerdo contigo, porque ellos pueden eh, apoyar a quien ellos quieran. Michael Miguel apoya todo siempre. Michael Miguel es una activistas social aquí sea, que hay a, todo. A, aquí ha aquí muerto, aquí ha muerto hace gente. Pero, no. pero Michael Miguel siempre ha estado en eso. En la, eh, eh, a tu, el, aquí han matado gente. Yo he visto a Marco y nadie Miguel dice en nada. Machavel. Pues sí. se pegan para allá también de lambones. Yo he visto a Marco Viguet en marcha Verde. No vamos no vamos en contra del racismo, porque nosotros no tenemos ni calidad moral para hablar de, de, de racismo. Nosotros bien. no estamos en eso, porque yo mismo, blanco, prieto, a mí todos son ¿Sí? iguales. ¿Tú entiendes? Pero aquí hay cosas que han pasado. Son haitianos. Ay, aquí hay gente con un haitiano un carrito de monta, Ahí que me monto Un amigo mero. mío hizo un comentario. ¿Eh? Vas a, tú estabas en el grupo dije dije veo un haitiano como que decir como que ser haitiano no, como no que... sí ve no está bien vamos a hacer una es verdad, ¿hay, va, gente, va. hay gente que te insulta diciendo haitiano Ajá. hay gente que me han insultado a mí por ser tener un, un color de pie Ay, yo, yo, yo, oscuro oscuro oscuro un hombre de color una es un matiz... hombre matizado un, un matizado yes <risa> me han insultado a mí como que este haitiano como que decirme haitiano es un insulto Claro, pero yo me pregunto eso, como que, ¿en qué cabeza de una gente tan estúpida y tan ignorante? Sí, porque tiene que ser así, que tú vas a decir mi haitiano a mí, es un insulto. porque qué, okay, qué, ¿Qué tiene de malo que yo sea haitiano? Oye, oye la, oye la mente de la gente. Entonces, ¿quieren apoyar ustedes? Yo, yo vi uno que comentó que no es posible, que la justicia qué sé yo qué, pero en la esquina ellos ¿eh? no quiere saber que se pare un haitiano a vender un callador. <risa> estoy, un grajo, ya. Ay, Inmigrante, eh. qué sé yo qué. Si, si es por bajo aquí hay mucha gente que anda con su bajo arriba y lo toca en todos los lados. ¿eh? <risa> bueno. Y entonces... <risa> no, no me hable de eso. Ahí estoy con esto, 100%. O sea, tenemos que revisarlo nosotros para poder eh, eh, emitir cualquier juicio. Entonces, se, se, déjame ver, que yo yo no puedo hablar de esto porque yo soy un propulsor de eso. No puedo hablar de esto porque yo no apoyo esto. ¿Entiendes? Eso igual, voy a poner un ejemplo, la política que hay un amigo mío que es el mismo partido que yo que es una piedra y él es lo mismo. La psicología. <risa> una piedra no, y él... No, un bruto. Eso es... Eh, ¿Cómo se dice el oro? Cuando está en sin lo, pulir sin pulir que no que tú le hace yo soy amigo de todo el mundo no importa yo tengo que ver que usted sea de quien sea por uno de, lo, de los mejores amigos míos de ahí, ¿vale, ¿eh? y yo me voy a poner loco si sí. es lo mismo que te digo usted tiene como si usted no apoya algo no venga porque los extranjeros están haciendo eso una protesta que el señor lo cuide Sí, Pero bien. usted no puede estar ahí que sea alabanza por Facebook y está gritando y poniendo imagen. No ponen la mía cuando yo le pido un favor, ponme es? Para que me sigan. Le dicen que no. ¿No entiendes lo que te digo? Bueno. Estamos mal en ese caso. Señores.